Bien, una con 16. Está en la línea Ángela Marreros, ella es nutricionista, para hablar un poco de la alimentación en niños para el refuerzo inmunológico. Se nos ha dicho que eh, en este momento, frente a un virus del que no se sabe mucho científicamente, lo único para poder hacerle frente no solo es el lavado de manos, la higiene y el, todo el protocolo de limpieza, sino tener el sistema inmune, Impecable, bien, con la única finalidad de que el virus encuentre una barrera importante y no ingrese a nuestro organismo. Bienvenida, señora Marreros. Buenas, buenas tardes, ya. ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, buenas tardes ya. Bien, la alimentación es importante para reforzar el sistema inmunológico. ¿De qué manera? Sí, bueno, eh, específicamente estamos hablando de alimentos que nos van a proteger, como son los proteicos, que son los más importantes. Aquellos que encontramos, por ejemplo, en lo que son carnes, huevos y lácteos, ¿no? Principalmente esos. Y además de ello, es muy importante complementar estos alimentos con las vitaminas. Aquellas que encontramos principalmente en las frutas y en las verduras que debemos consumir diariamente. Sobre todo aprovechando ahora que tenemos un poco más de tiempo para poder preparar ciertos alimentos que normalmente no podríamos, ¿verdad? para poder reforzar mucho más el sistema inmunológico. Las vitaminas como son, por ejemplo, la vitamina A principalmente, actúa de manera directa en el sistema inmunológico. Estos los vamos a identificar eh, por los pigmentos. Aquellas verduras y frutas que tienen colores naranjas, rojizos, eh, son aquellos que nos van a aportar una cantidad muy importante de vitamina A y van a ayudar mucho a proteger y a reforzar el sistema inmunológico. Uh -huh. Ahora, a ver, hagamos una distinción. Eh, niños, sí. adultos, personas además que tienen un historial eh, con alguna enfermedad preexistente, ¿en qué, eh, basados en esta diferenciación, cuál es eh, el aporte de cada de cada uno de los alimentos o cuál debería ser el consumo de acuerdo a la situación? Eh, en, en general, la recomendación de la OMS es tres porciones de frutas al día, que es una unidad, y eh, dos porciones de verduras, que son más o menos la mitad del plato, que debería acompañar el almuerzo y la cena. Ahora, eh, se puede reforzar, claro, si es que agregamos muchas más de estas porciones durante el día, pero esa eh, es la si cantidad usa. mínima que deberíamos consumir eh, en el día a día. Uh -huh. Eso es lo mínimo, no estamos hablando de un suplemento, sino lo que deberíamos hacer diariamente. Sí. Ahora, a ver, yo quiero compartir con usted también no solo el aporte de, que de, la, de las frutas, de las verduras, repetir como siempre el protocolo de limpieza, que es sumamente importante. Claro. Eh, en ese caso, el, el protocolo de limpieza eh, normalmente se puede utilizar, por ejemplo, lo que es la cocción, que es una de las formas más seguras de poder eh, asegurar justamente el, el, que el, la desinfección de las verduras sea completa. ¿no? Al momento de hacer la cocción, normalmente decimos que los alimentos no se deben sancochar mucho, ¿no? y eso de alguna manera hay que tratar de mantenerlo pero eh, sí asegurar de que el agua, por ejemplo, esté hervida al momento en que yo voy a colocar frutas o verduras, porque la mayoría de bacterias no resisten las temperaturas altas. ¿no? Entonces, de esa manera yo sí puedo asegurarme. En cuanto a las verduras y frutas que consumimos crudas, como por ejemplo una manzana o una pera, un durazno que no quiero pelarlo, se pueden utilizar eh, lo que es la lejía, ¿no?, eh, para poder este, desinfectar mis alimentos. Igual se puede hacer con, la, con alimentos como son la lechuga. Eh, ahorita fresas ya no están tan de temporada, pero por ejemplo también es una sugerencia para aquellas personas que quieran consumir las la fresas directamente, ¿no? Y cuando las comemos en jugo también, igual no las pelamos, claro, ¿no? Entonces, no, acá estos hay, son... Acá hay, acá hay dos temas, ¿no? La cantidad de agrotóxico que puedan tener en ese momento las, las frutas y, sumado a ello, que tenemos que respetar los protocolos de, de higiene por el COVID. Exacto. Este, Entonces, de esa manera yo puedo asegurar que la dilución se pueda mantener. Por ejemplo, se sugiere aplicar de dos a cuatro gotas Solo son gotas de lejía por cada litro de agua donde yo voy a sumergir mis alimentos. Uh -huh. ¿No? Entonces, eh, también el tiempo de, de desinfección tiene que ser aproximadamente de 20 a 30 minutos. Entonces, yo tengo un pocillo de un litro de, donde hay un litro de agua, coloco esta cantidad de gotas de lejía, o puede ser máximo una cucharadita, las de té, donde yo voy a colocar la, la lejía, eh, sumerjo 20 a 30 minutos mis verduras y, o frutas que voy a consumir, las dejo reposar por esa cantidad de tiempo y luego se les puede pasar agua hervida para que para este eliminar cualquier residuo de, de lejía que pueda haber, pero es máximo esa cantidad de gotas por un litro de, de agua para yo asegurar mi desinfección. Ok. A ver, frutas, verduras, estamos a punto de cambiar ya de estación. Y aquí la alimentación tiene que ir reforzada. Imagino que mucha más vitamina C. Sí, la vitamina C ayuda al igual que habíamos comentado eh, con la vitamina ah. A, que son antioxidantes. Okay. Y también ahí entra lo que es la vitamina E. No, Estas las podemos encontrar, por ejemplo, en el caso de la vitamina E, también se encuentra dentro de los pescados que es una muy buena fuente, eh, pero tienen que ser pescados azules. Azules, bonito, julia. Exacto, la anchoveta, también tenemos la caballa, uh -huh. que son pescados que felizmente nuestro mar es muy rico, ¿no? Uh -huh. Entonces, estos pescados, ¿por qué sugiero pescados en lugar de frutas? Porque en un pescado yo no solamente encuentro lo que es la vitamina E, sino también voy a tener las proteínas que tiene esa carne, las grasas saludables que ayuda en general el sistema al desarrollo, ayuda también al cerebro de, de los niños para su desarrollo psicomotriz. ¿No? Entonces, es un alimento bastante completo donde yo voy a encontrar. Y si lo acompaño de frutas y verduras, voy a potenciar mucho más que este alimento, este, este plato sea mucho más rico en nutrientes, ¿no? Aparte sí. de, claro, los, los carbohidratos como el arroz, la yuca, la papa, que también tiene que acompañar al plato para que sea completo. Es cierto. Y bien, y yo repito nuevamente, eso es una época en la que la transición uh -huh. de, de clima puede también desencadenar gripes y demás, y lo importante es alimentarnos. Hay, en muchos se ha manejado, doctora, en los últimos días, hasta una mezcla de quión con miel y no sé qué, y se empiezan a inventar brebajes mágicos <risa> para, para, para el COVID y demás, y yo lo que apelo a usted para ser razonables, y claro, hay alimentos que seguramente aportan cosas que son positivas para el organismo, pero seamos responsables con el manejo de la información. Qué mejor que usted como especialista que lo diga. Claro, el quirón y el ajo eh, son productos naturales que tienen eh, algunos antibióticos naturales, como se le dice, al igual, por ejemplo, del noni y el tocos, ¿no? Eh, pero que actúen específicamente sobre el COVID, no hay ninguna evidencia científica y tampoco está comprobado de que ayude. Sí, en general, el, el, lo que es el ajo y el quión ayudan muchísimo con los resfríos comunes y pueden ayudar a reforzar sí, el sistema inmunológico porque el, específicamente el ajo, por ejemplo, tiene un antibiótico natural que está así comprobado científicamente que ayuda en todas las bacterias ya conocidas, pero específicamente con el COVID no. En general, sí sería bueno agregarlo en, en la dieta eh, diaria, ¿no? Al momento de hacer los aderezos, al momento de hacer un aliño, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, eh, comemos lo que es el chimichurri, que uh -huh. tiene ajo, ¿no? Entonces, de esa manera lo podemos agregar a la dieta y comerlo de manera saludable. Pero sí, específicamente hablando del covid no tiene un, un sustento ni una eh, no se ha comprobado de que actúe directamente sobre él uh -huh. sí no hay poción mágica doctora solo la alimentación en ese momento cuidarnos mucho mucho mucha higiene también agradecerle doctora Marreros por haber estado esta tarde con nosotros ya yeah, okay. muchas gracias a usted bien Ángela Marreros nutricionista dándonos tips y además hablando claro no lo importante es no hay limonada no hay gárgara que que científicamente tenga estudio de que funcione en la lucha que hemos emprendido hace un mes. Lo importante sí está en alimentarnos correctamente, hidratarnos, en tomar las medidas de precaución, respetar los protocolos de limpieza, de frutas, de verduras y demás, para poder quedar menos expuestos en, este, en esta emergencia Sanitaria. Agradecerle nuevamente a Ángela Marreros y ahí está, esperamos que las recomendaciones hayan sido súper útil. Proteínas, frutas, verduras. En este momento, ahora que tenemos a los chicos en casa todo el día, explicarles un poco, hacer didáctico el tema de cuál es la importancia de comer frutas y verduras. Hay quienes dicen no, no, no, no, y usted ha estado postergando años el poder y por ahí innovar con la comida. Hoy es momento de hacerlo, sobre todo porque tenemos muchísimo tiempo, en, muchísimo tiempo en casa y la cocina se ha vuelto nuestra principal aliada, inventando, probando, haciendo, hagámoslo en este momento y hagamos participar a nuestros hijos de la importancia de las verduras en diferentes preparaciones, no tienen que ser zancochadas, pueden ser en puré, en sopa, ahí yo creo que apelamos a la creatividad de cada mamá para poder hacer didáctico, entretenido y sobre todo nutritiva la alimentación.